Bien, de regreso en este contacto diario en el día de hoy, que es martes 10 de diciembre del año 2019. Tal cual dijéramos al principio del programa que vamos a tener vía telefónica a nuestro amigo, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, filial San Francisco de Macorís, al profesor Sisto Gavín, que debió estar hoy aquí, pero reiteramos, por un asunto de una asamblea, de una actividad que tiene, propia de su función como presidente de la ADP, pues no pudo estar con nosotros. Así que saludamos al profesor Sisto Gavín. Saludos, profesor. Buenos días, don Víctor. Buenos días a nuestro doctor y buenos días a toda la población que cada mañana de este interesante programa. A sus órdenes. Gracias. Saludo le día a su médico de cabecera, doctor sí. Sergio es. Antonio Romero Pérez. Este es el hombre responsable de que estemos como el primer guandul Ah, Así es. Es. No es Cisto. Eh, sí, el nuevecito. Sisto. Veíamos en el día de ayer, y hoy circula por una información en los medios nacionales sobre una situación donde el ministro de Educación... Eh, Peña, sí. ah, Peña Mirabal dice que hay ciertas eh, fricciones con respecto a al ADP eh, porque el, el ministro de Educación plantea que las clases debieran terminar, o sea, el periodo navideño iniciará el próximo día 20. Más, sin embargo, algunas sesionales eh, han planteado y han dicho que solamente el, es hasta el día 13. Eh, me gustaría saber si dentro de esas sesionales que eh, menciona el ministro de Educación está esta zona eh, y la opinión del presidente de la ADP, Sisto Gavín. Bueno, al parecer el ministro está algo desinformado porque no son algunas sesionales. Es una decisión del Comité Ejecutivo Nacional del ADP y de su Pleno Nacional de Dirigentes determinar como parte de un proceso de lucha el presente cuatrimestre, el viernes 13 de este mes de diciembre, no por vacaciones navideñas, sino por jornadas de lucha, porque el sindicato se asumió un proceso de casi tres meses de reunirse conformando siete comisiones junto con el Ministerio de Educación, donde esas siete comisiones estuvieron discutiendo todas las problemáticas y las demandas de la escuela en sentido general y de la educación y también del magisterio, por lo tanto. Y entonces, luego de que esas siete comisiones, tanto los comisionados del ministerio como los comisionados del sindicato, procedimos a firmar los acuerdos a que arribamos en el trabajo de las siete comisiones, ahora el ministro le está dando larga a la situación y entonces no quiere, se resiste, a firmar esos acuerdos que ya las comisiones consensuaron, las mismas que él envió y las mismas que nosotros enviamos y que firmaron. La ADP duró casi tres meses en un compromiso por la paz de la escuela para garantizar paz durante toda la gestión y durante todos los años. Sin embargo, el ministro, luego de que sus comisionados firman, entonces ahora no quiere dar el, la, la firma de él, conjuntamente con la firma de la presidenta nacional de la DP para que ese acuerdo que incluye todos los temas de la educación, nos pueda garantizar paz durante todos estos años. Entonces, debido a eso, el sindicato ha asumido un proceso de movilización. El pasado viernes realizamos arginando de protesta en todos los centros educativos del país, hoy hay asambleas en las 155 seccionales el próximo a mañana habrá docencia normal el próximo jueves estaremos haciendo plantones navideños frente a las 18 regionales del país y el viernes 13 habrá un plantón frente al ministerio de educación con los, los 11 dirigentes de los comités municipales y los presidentes de las unidades de base y ese día concluiremos como protesta el año en espera de que el ministro cumpla su palabra, porque no es posible que sus comisionados hayan firmado, que él dijera durante los tres meses que tenía voluntad, y que luego entonces salga con una irresponsabilidad de no querer ya establecer la última firma del documento final de los acuerdos. O sea que la decisión, profesor, de que la docencia sea hasta el día 13 eh, no es eh, una decisión del ADP como manera de protestar, pero claro está, asumo que eh, dentro de la, de la programación que se hace, que hace el Ministerio de Educación, de cuándo debe iniciarse la, el, la, el periodo navideño de vacaciones de Navidad, es el día 20, ¿cierto? Sí, correcto. Es responsabilidad del Ministerio de que el sindicato haya tenido que hacer este recorte ...como eh, protesta, repito, porque eh, no es posible... a dónde, ...por eso es que la sociedad dominicana anda como anda... ...¿cómo es posible que una autoridad del Ministerio de Educación... ...que es donde más valores debemos practicar... ...envíe sus, sus comisionados... ...discuta todos los temas de la escuela y del magisterio con el ADP... ...y luego entonces al final no quiera cumplir su palabra... De manera que es la decisión del sindicato de que ya entonces él proceda con el magisterio en las calles y en las escuelas si no, eh, si no quiere cumplir con la palabra que había, con la que se había comprometido. Profesor, finalmente su opinión con respecto a estas informaciones, este estudio que hemos visto nosotros eh, la semana pasada que se dio a conocer. Eh, ...donde nosotros pues seguimos ocupando los primeros lugares dentro de la peor educación que tenemos en América Latina... ...bueno mira, el informe PISA, lo primero es que evalúa contextos diferentes con una, con una prueba estandarizada... ...¿cómo es posible que tú evalúes a la República Dominicana con China, con Estados Unidos... ...con Finlandia y con los países que tienen parte de la mejor educación que hacen inversiones altas en educación y que nos llevan milenios a nosotros. Pero sí, se midieron de con 10 de, este con de Latinoamérica, ¿Qué? Guatemala, Bolivia, Chile, Argentina, eh, Perú, y quedamos por debajo. Sí, sí, correcto, pero ¿cómo nos vamos a quedar? Lo, lo que releva, lo que revela Pisa es una realidad, no la estamos negando. Ahora, lo que decimos es que tú tienes que tomar en cuenta los contextos culturales, porque aún sea con pueblos de América Latina, la cultura de Bolivia no es la misma cultura de la República Dominicana, no es la misma realidad. Pero además, pinta evalúa a los estudiantes solo a los 15 años en lo que tiene que ver con sí, es matemáticas, con ciencias con, y, y, con, y con lectura. Sin embargo, la República Dominicana es el país donde más tarde ingresan los muchachos a las escuelas. Y hace tiempo que la ADP está planteando que ingresen desde los tres años no de los cinco, pero además tenemos la cantidad de estudiantes por aula más alta del continente, mínimo 35 estudiantes por, por, por, por, por aula. Tenemos entonces una escuela sin libro de texto, que es el principal elemento eso, eso para es la verdad, lectura eso de los verdad, estudiantes. Eso es verdad. Entonces hay que tomar en cuenta que todos esos elementos tienen que servir para que las autoridades entiendan que el 4% no se trataba del negocio de construir la fábula nada más, donde mucha gente se hizo millonario, sino que el dinero tiene que ir a la capacitación nuestra de los docentes de manera permanente, así como también a invertir en ponerle contenido a la tan descendida y en ponerle un real contenido al currículum en la educación dominicana. Precisamente por esas debilidades es que estamos colocados en esa posición preponderante, profesor, Existo, Porque uno que... ni sabe, don Víctor, si realmente el dinero del 4% está focalizado en educación. Exacto, exacto, Es posible que con un presupuesto de 162 mil millones de pesos y el año que viene será de 197 mil millones, nosotros podamos tener la realidad de que el 52% de las escuelas del país no tiene agua potable, de que el 82% no tiene energía eléctrica propia. Y entonces tú tienes una computadora Que le entregaron a una parte importante Pero no es donde y, y a los maestros, entonces, ¿dónde lo van a usar? Sin internet, sin laboratorio Y sin energía eléctrica Lamentablemente así, no podemos salir en otro lugar Ni en Pisa, ni en ninguna otra prueba Ni en Pisa y corre, Profesor, muchas gracias Muchas gracias por permitirnos esa llamada Y darnos su opinión con respecto a, de, a estas dos situaciones De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Me, me cayó la boca, me cayó la boca país. Gracias profesor Sí. A usted, de okay. de acuerdo, de acuerdo. el profesor Sisto Gavín, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores bueno, el, ADP, aquí en San Francisco de Macorís, era quien teníamos nosotros al línea telefónica. Yo estoy de acuerdo en, en con eso. Mira, el dinero, el dinero que se asigna al Ministerio de Educación, es cierto que en primera instancia es, debemos de construir primero las aulas para poder albergar eh, los alumnos, claro, ¿verdad? Pero en esa construcción... Lo otro se podía, ir a, se podía ir haciendo porque los ingenieros no son, no son los que planifican la educación. Dígame, don Víctor. Lo que pasa don es Víctor, que si usted dura cinco que... años construyendo, usted puede, los, eh, ninguno de los estrategas de la educación están poniendo blog. Don Sergio, están poniendo blog. Don Sergio. Es que... <risa> eh, eh, es que... Gerard. Ah, sí. Es que como está planteando el profesor Sisto Gavi, que sí. dice que ahora está en duda si realmente ese 4% es era para la educación o era para otra cosa. Sí, porque, la, eh... porque tú dices, nosotros cuestionamos el Ministerio de Educación por la forma como se maneja, cuestionamos el ADP como gremio por la forma claro. como se maneja, pero cuando tú oyes una parte y oyes la otra, tú dices, Como que te, ¿a te convencen? Quién, claro, aquí le doy la razón. <risa> Más sin embargo, el ministro Peña Mirabal... Sí. Eh, eh, eh, eh, considera esta acción de la ADP como criminal el hecho de que. Eh, la, la, la, el periodo de vacaciones navideño no sea, no sea a partir del día 13, sino a partir del Mira. día 20. Y yo diría, bueno, lo que pasa es que el ministro de Educación está ahora queriendo aprovechar, entre comillas, al máximo el tiempo cuando sí, él sabe sí. eh, por los resultados que no han dejado en evidencia, ¿verdad? Sí. O han dejado, han dejado de evidenciado la situación de educación en la República Dominicana. Que todo el mundo sabía. Porque fíjate, como dice Sisto, nos están evaluando con Finlandia con Estados Unidos, con China. Brin... Entonces o ellos sea, no dice sí por no ejemplo a, a Perú, a Lago, Perú Panamá. Pero fíjate, pero fíjate lo que plantea... Estamos, ¿sí? estamos por debajo de Panamá. Pero fíjate lo que plantea eh, Sisto sí. Gabín, estamos en una escuela donde no hay libros de texto. Sí, exacto. Sí, sí. Donde un alto donde se sabe, no tiene donde se sabe colgaje. qué día va a empezar no, a la escuela, no, pero ese día no están los libros. también en un lugar donde se ha invertido esa inmensa cantidad de recursos donde o sea, se crea necesita la tabla extendida pero no se hace absolutamente nada después del mediodía hasta las 4 de la tarde entonces eh, eh, es por esa la, la diferencia y déjeme decirle, que nos coloca también, a nosotros en lugares preponderantes en términos de educación en América y mira América. y déjeme decirle que nosotros tenemos un 4% pero de ese grupo de Latinoamérica somos los que menos, pro, menos tenemos para el Producto Interno Bruto yo creo que Bolivia tiene como seis, seis puntos so, y pico. Son una serie ¿se sí, de, de, de. Pero la planificación, pero lo que yo te digo, ah, no, que eh, tú te puedes decir, y cualquiera de nosotros lo ve como lógico, que se planteen la construcción de los, de los planteles escolares, con toda la preparación, con todas las cosas, pero, pero lo que lo que planifica la educación no pega en blo. En lo que se hace eso, se va haciendo un plan, pero, sí, ¿tú, pero tú, fíjate, tú, tú has oído algún plan. Fíjate fíjate otras situaciones que señala Sisto Gavín.